Este proyecto me ha parecido divertido y ameno, eh, ya que aprendes cosas que antes no sabías. Eh, una cosa que me llevo de, de este proyecto es que no te puedes fiar de las redes sociales y que tampoco son muy buenas a veces, y que cada uno tiene que tener su propia privacidad y intimidad. Y, y les animo a que participen en este proyecto porque aprenden cosas que no sabían antes y eh, cogen solturas para exponer hacia otras personas.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 Y yo soy Felipe, ella es Gabriela y él es Guayre. Bueno, eh, ¿ustedes con qué dos adjetivos describirían la formación? Eh, necesario y diferente. Yo para mí sería innovador y divertido. Eh, pues para mí también fue muy divertido y educativo a la vez. Eh, ¿Qué les ha parecido la experiencia?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 Y ustedes, ¿cómo animarían a otras personas a participar en el proyecto? Eh, yo animaría a otras personas diciéndoles que es mejor, así tendré, tendría más seguridad en las redes sociales. Que yo creo que yo las, las animaría diciéndole que es muy bonito el hecho de eh, obtener esa información para poder ser a las personas más pequeñas Pues yo les animaría también por algo muy parecido porque estamos ayudando a personas más pequeñas y eh, pues les estamos ayudando y enseñándole cosas que a lo mejor ellos no sabían o lo entendían de otra manera A lo largo de este vídeo, reflexionando podemos darnos cuenta de que ha sido creado gracias a la tecnología que nos rodea en el día a día Nos damos cuenta que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 No dejes que te controle. Tu velocidad es muy importante. Súmate a los ayudantes proyectos ti y abre el a tu compañero. No todo es estar conectado.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 Mi nombre es Mike y el mío es Jody Flay ¿Hace un uso inadecuado de las redes sociales? ¿Sabe que cada año puede perder un mes de vida por usar las redes? <risa> ¡Qué pasa? Ahora mi amigo JP Flay le dará unos consejos sobre Instagram No necesitas amigos, solo seguidores ¿No tienes dinero para irte de vacaciones? Súbete a la hoteles y sacate una foto Yo la Y di que estás en Miami ¡Ja! Los tres mejores consejos que te puedo dar en Instagram Filtro, filtro y filtro El Facebook no está muerto Las viejas también molan Y hasta aquí los consejos de muchísimas gracias a mi amigo McFlurryway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 está rico <susurrisa> <tose>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 En la tele, no se entera de nada, de verdad, por favor, con esa cara, ese filtro horrible. Siguiente llamada. Por Hola, favor. buenas, Connie. Muchas Hola. gracias por tenerme aquí en directo. nada. nada yo tengo una pregunta, y es que a mí me gustaría, pues, mostrarme a la persona tal y como soy. Sin corta, filtro, corta, directo. corta. No, no, no, no. no, no. Sí, con, sí, corta, por favor. Eh...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 Johnny, escúchame bien, sea, bien, esto ya lo he vivido Por culpa del uso, del mal uso de la red de La gente ¿Qué? ha dejado de quererse De quererse a sí mismo, quítate ese filtro, Johnny Escúchame bien, quítate ese filtro, filtro La ese gente filtro. se tiene que querer no, tal y no como es quitar. Yo soy así, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pero, pero, ¿quién es este que se acaba de poner ahora en mi pantalla? De verdad, ¿eh? What <laughs> はい